Este podcast es presentado por SigmaBeneLux.com Soho Brand Studio Y backdrops.com Sergio creció en el seno de una familia de clase media trabajadora, entre carretes de foto, una cámara de video de 8 milímetros, cintas VHS y discos de vinilo en uno de los barrios más conflictivos de Málaga, España. Estudió ramas tecnológicas, sin embargo, desde pequeño siempre sintió una clara inclinación por las disciplinas artísticas. La gran influencia de los clásicos del cine y la música del rock de vieja escuela están muy presentes en su estilo cinematográfico. Desde entonces, todo lo que hace, cada tarea, cada proyecto lo hace con la idea de conseguir el mejor resultado posible cuando se trata de contar historias. Dicen que los artistas tienen cierta sensibilidad. Sin embargo, Sergio no se considera artista, pero sí sensible. Y es esa sensibilidad la herramienta que utiliza para dar vida a cada proyecto que desempeña. Para Sergio, la autoexigencia es la virtud para conseguir todo lo que se desee hasta en condiciones complicadas. Fue muy introvertido hasta que entró en la universidad y este rasgo tuvo, sin embargo, su lado positivo. Le enseñó a escuchar lo que los demás necesitan y lo que tienen que decir. Esto es marca de Agua Podcast. Bienvenido Sergio Deblas, creador audiovisual. Acá tenemos un súper invitado especial es un gran amigo contacto que hice en Barcelona y bueno, se convirtió en parte de, de mi grupo selecto, voy a decirlo así, es Sergio Deblas. Bueno, como les dije, está, él está en Barcelona, es videógrafo, es fotógrafo, es súper profesional, es excelente, es creativo. Y bueno, hola Sergio, bienvenido a Sin Marca de Agua Podcast, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo te va? Muy buena muchas gracias a ti por, por invitarme. Eh, bien, vamos bien, vamos, vamos, vamos haciendo, vamos tirando. A ver, Sergio, cuéntanos un poco acerca de ti, eh, porque yo conté un poquito en la bio describiendo uh -huh. quién eras tú, quién es el invitado. Pero con tus propias palabras, cuéntanos a qué te dedicas, cómo empezaste, cómo, cómo se inició todo para ti en el mundo del video y la fotografía. Bueno, eh, a ver, yo soy como diría multidisciplinar. Yo soy fotógrafo, soy videógrafo, eh, editor de vídeo retocado de fotos. No me gusta decir, eh, bueno, ya, ya sabes también que tengo un canal de, de YouTube donde, sí. donde enseño fotografía, eh, no me gusta decir que soy creador de contenido. Yo me considero más creador visual, eh, da, da igual, independiente eh, el orden de... Eh, si fotógrafo, eh, videógrafo, editor, retocador, da igual. O sea, a mí lo que me gusta es crear cosas, me da igual el medio que utilice, me da igual que utilice la fotografía, que utilice el vídeo, que utilice el, el, la edición. A mí lo que me gusta es crear, es crear cosas. Eh, y bueno, pues empecé, empecé de, de, de pequeñito, lo típico, con la, me regalaron una, una cámara de foto pequeñita eh, en mi comunión y con eso iba haciendo eh, mi foto y la, la cámara que había en, en la familia, lo típico que eh, bueno hoy en día no, pero antes sí, había siempre una, una cámara pequeñita de carrete eh, en la familia, esa es la que se utilizaba para pa, pa las vacaciones, para los cumpleaños y demás. Eh, y luego en casa siempre he recordado que, que mi padre tiene, tenía una, una cámara de vídeo, por una cámara de vídeo, súper rara además, porque no era la típica handicap de, de una mano, era una cámara así como eh, horizontal, como si fuesen uno, unos prismáticos. Uh -huh. eh, y esa cámara, esa, esa cámara se, yo no sé, cómo, no sé cómo no se rompió del, del uso, porque eh, ya digo, la, constantemente allí donde íbamos, eh, fuese de vacaciones, fuese a, a, a hacer una escapada donde fuera, eh, porque cuando yo era pequeño las la vacaciones no eran como hoy día, no que cogiste vas de viaje por allí, o sea, tú cogías el coche y la, la vacación era o irte con una tienda de campaña a la montaña o a, o a la playa y ahí pasabas el, el verano. Y ya te digo, siempre estaba con nosotros la, la cámara de vídeo esa y siempre se la intentaba coger a mi padre porque, claro, en aquello entonces era una cosa como que hoy día estamos acostumbrados, pero por aquello entonces era una cosa que llamaba mucho la atención y camarita de fotos sí que tenía casi todo el mundo en casa, pero una cámara de vídeo no, entonces no. aprovechaba siempre que podía. Y bueno, atesorando recuerdos y todo eso. ¿Y, ¿Y qué era lo primero que te llamaba la atención, por ejemplo, con la cámara fotográfica? ¿qué, ¿A qué le hacías fotos normalmente? Uy, bueno, normalmente la hacía entre a, a, a, a la familia, a, lo, a los hermanos, a, a mis padres, a mis primos. Uh -huh. eh, y si no, pues la, lo típico, a, a cuando iba de vacaciones, pues a, a paisaje, a, a los monumentos que te encontrabas por ahí, a. a a, a la naturaleza o sea, sí, lo sí, típico cuando eres pequeñito que, que haces fotos, pues, pues allí donde vas pues mira y dispara, sin sentido ninguno tampoco, okay. tampoco por, por ello entonces no te planteas muchas cosas simplemente miras, disparas y se acabó ¿y cuando decides que esto sería lo que, lo que querías hacer para tu vida? uy cuando fue más, eso? yo sí, sí que siempre he tenido presente el o sea yo de pequeñito siempre me he tenido como te diría una, una como una vocación artística yo de pequeño uh -huh. di, dibujaba también pero uh, eran otros tiempos vale y por aquel entonces te decían lo típico de eh, que con eso no va a llegar a nada con eso no te va a ganar la vida búscate un trabajo de verdad no o sea estudia sí. algo que, que de provecho que decía no estudia algo de provecho eh, y entonces por ahí como que como que te, te limitaban un poco o siendo sea, eh. pequeñito tú no le puedes decir a un niño no esto no ¿sabes? Búscate algo de provecho, porque hoy en día mira cuánta gente ganándose la vida haciendo vídeos en YouTube, por, sí. por ejemplo, o en TikTok, ¿no? O donde sea. Sí, nuestros padres eh, no nos decían cosas así como que, a, búscate algo que te haga feliz, sino algo que te dé plata. Exactamente. Entonces eso, ¿no? Que, que eh, ya digo, yo de pequeño tenía una, una vocación siempre como artística y siempre he, he tenido eh, una cámara de fotos eh, cerca en la familia y cuando fue avanzando la, la, la tecnología, pues siempre iba mejorando esa, esa cámara no luego, primero estaban las de carrete que tú ibas pasando el, la foto una a una pero luego aparecieron unas que tenían un motorcito que tú disparabas y él solo le daba la vuelta y pasaba al siguiente fotograma de, del carrete y de ahí sí. bueno pues ya empezaron las primeras cámaras digitales yo recuerdo las primeras cámaras digitales que eran de con un disquete Uh -huh. de eso que muchos ni siquiera conocerán, pero Yo las que usaba, sí. yo las usé. Sí, la y sí, para sí. Mí eso era una locura, era como que, como brujería, ¿sabes? Sí, sí. Eh, y bueno, pues conforme fue avanzando la, la tecnología, fui adquiriendo lo que, pues, lo que el, el, dentro de lo que podía permitirme, uh -huh. eh, comprarme siempre una, una camarita primero compacta, eh, luego ya con el tiempo me compré mi primera reflex, uh -huh. eh, una, una Nikon d 60 parece que era. Y, pero siempre he tenido, siempre he tenido el, el, el, la, la cámara, una cámara, siempre ha estado cerca de mí, siempre ha estado haciendo siempre un montón de fotos, un montón de fotos. Y el vídeo, pues ya te digo, el vídeo, bueno, pues tenía la de mi padre, luego me compré una, una Handicam, que uh -huh. eso era una pesadilla porque eh, no se podía configurar absolutamente nada no. eh, hasta que pude comprarme. Eh, eso ya sí una cámara, una, una camarita de está ya eh, más en condiciones pero siempre siempre siempre ha estado por ahí yo digo yo siempre he, sido, eh, he tenido uno como una, una necesidad de expresarme de forma artística eh, y, y siempre siempre ha, ha estado ahí rondando a uh, la cabeza el, el dedicarme a eso o sea, aparte que es una es una cosa que como que llama mucho la atención ¿no? es como, sí. es como muy, a todo el mundo le hace gracia el, el, el, el poder ganarte la vida pues ¿no? haciendo fotos haciendo vídeos haciendo eh, sí. algo así es como muy, es muy atractivo, llama mucho la atención. Bueno, en la bio leí que eh, te graduaste de una carrera de tecnología, pero sí, siempre bien, has claro. perseguido tu, tu parte artística. ¿Cuándo decides eh, lanzarte al mundo de la fotografía? Eh, ¿Más o menos cuántos años tenías? y eh, ¿Qué fue lo que, lo que empezaste primero a fotografiar ya a, a modo fotógrafo pro? Vale. Eh, ¿En qué te especializaste? Pues mira, eh, fue con unos 30 años, me parece que fue, uh -huh. que yo por aquel entonces estaba en, en compañía de danza urbana. Yo estuve 6 ¿Sí? años en compañía de danza urbana. Uh -huh. Y eh, bueno, pues era como que trabajaba a cambio de, eh, de la, esas clases que yo reci recibía. Okay. Eh, entonces, bueno, pues, hacía el diseño, de, el diseño de los logos, eh, hacía los montajes de, de sonido que se utilizaban para. Eh, para los shows, para los espectáculos, para la, pa las competiciones. Eh, y una de las cosas que hacía era las fotos a los componentes de, de esa compañía de danza urbana. Uh -huh. eh, y ahí empecé, pues eso, ¿no? A, ya como a, a, era como una especie de, de intercambio, pero bueno, era, era un trabajo. Sí. O sea, ya ya no era por, por afición, y hacía fotos a, a bailarines. Uh -huh. Y dentro del mundo de la danza, eh, bueno, los bailarines, aparte de fotos, porque necesitan fotos para casting, necesitan. Eh, fotos para sus perfiles, para, para, para promocionarse. Sí. Eh, también necesitan vídeos, necesitan vídeos, siempre, siempre, vídeos de, de sus coreografías, de, de, de sus bailes. Eh, y ahí también empecé a trabajar ya eh, cobrando, uh -huh. haciendo, haciendo vídeos. Y ahí es, es muy buen nicho también. Los bailarines. Ahora es muy buen nicho. En aquel entonces no, porque los bailarines eh, gastan mucho dinero en, en clases, en formación. Sí. En vestuario, en, en sí. viaje y demás, en campeonato que también tienen que pagar su inscripción y demás. Eh, y por aquel entonces no podían permitirse el, el, pues, el, el pagar un, un vídeo profesional eh, de alguna coreografía suya de algún trabajo suyo o, o de lo que fuera. Uh -huh. eh, y y es muy, muy buen nicho para el que le interese, es muy buen nicho la, eh, la danza. Eso, es importante para todos los que están escuchando, si deciden, eh, que bueno, que te encanta hacer la fotografía de danza, pues Sergio recomienda que, que hay buen dinero allí, sí, sí. de por medio. Ahora, ¿sabes que la recompensa llega con trabajo duro? Uh -huh. Y bueno, eso se sabe desde que, porque desde tus orígenes te has, te has ganado el pan sí, sí. a punta de trabajo. ¿Alguna vez dudaste de tus habilidades o talentos? Así como que, ay, ya no quiero seguir en esto, porque tenemos días. Sí, pero no, no, no, no, no si alguna vez lo planteé, es que me lo sigo planteando, o sea, es que, que no es sencillo, o sea, la, la vida no es sencilla ya de por sí y la, por la mentalidad que tiene la gente de querer las cosas eh, gratis o de querer, es que no sé si decía aprovecharte, aprovecharse de, de los demás, pero la gente... Estamos acostumbrados a tener las cosas gratis, eh, desde hace mucho tiempo además. O sea, tú quieres una película y no pagas por ella, al fin a al coge y te la descarga. ¿Quieres música? Te la descarga. ¿Quieres eh, cualquier cosa? Te lo descarga. Y desde que sabes en la época aquella de la piratería que todo el mundo ah. usaba, de, o sea nos hemos acostumbrado a que, o sea, ¿por qué voy a pagar por esto si lo puedo tener gratis? Y tenemos como una mentalidad de, de no eh, valorar el, el trabajo de los demás. A nadie se le ocurriría, lo de siempre, ¿no? a nadie se le ocurriría, se le ocurriría ahí, a un restaurante y decirle que te pongan de comer gratis, ¿sabes? O, o, o, o regatearle el precio, uh -huh. pero en esto, como todo el mundo tiene una, hoy día no, o sea, antiguamente no, antiguamente el que tenía una cámara era porque tenía dinero para pagársela y no todo el mundo podía permitirse tener una cámara, ni de foto ni de vídeo, y, y muchísimo menos de vídeo, la de foto todavía, pero uh -huh. de vídeo, de vídeo te hacía, o sea, eh, las personas que podían permitirse pagar un vídeo eran los que podían permitirse anunciarse en televisión, que es carísimo. Sí. Y, y venía un equipo profesional con, con cámaras enormes a grabarte eh, eh, tu vídeo, tu anuncio. Pero de que todo el mundo uh -huh. tiene acceso a esto, a una camarita de esta, que todo el mundo puede hacer un vídeo con esto, uh -huh. sí. eh, es como que se ha perdido el, el valor de, de, de, de, de como que es algo que puedo hacer yo mismo. Entonces sí. la gente no le da valor a, a, en este sector audiovisual, no le da valor a, a, a este trabajo y es muy complicado, es muy complicado porque... Tienes que, tienes que hacerte valer y tienes que aprender a decidir desde el principio que no, que no, que no. O sea, tú como que, cómo que quieres que te trabaje gratis o como que quieres que te, que te rebaje el precio, que, ¿sabes? que uh -huh. el, el valor de, de mi trabajo lo, lo pongo yo. O sea, a ti te va a dar un beneficio ese, ese trabajo. O sea, claro. ¿por, porque tengo yo que perder dinero para que ganes tú, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entonces, es una cosa que... Que constantemente te, te, te ronda por ahí por la cabeza de decir, sí, sí, sí, sí, que, que no sé, a no ser que cambie esto, de, de alguna forma eh, está muy complicado, está muy complicada la cosa. Pero hay que ponernos todos como firmes, y es lo que Totalmente. tratamos de reforzar acá en el podcast de. Cómo se, ha, cómo se ha prostituido el oficio de la fotografía con el uso del teléfono y con que, ah, bueno, tengo un amigo que, que también hace fotos y que bueno, cualquiera que tenga una cámara la pone en modo automático y ya con eso se cree fotógrafo. O sea, tampoco, o sea, tampoco es así. Y, y desde y, que empiezan, tienen, tienen que ser muy conscientes, la, la gente que está empezando tiene que ser muy consciente de, de, de que es tirarse piedras sobre su propio tejado, porque si empiezas así, cuando quieras realmente ganarte la vida de eso, lo vas a tener, muy complicado, lo vas a tener y, muy complicado. Sí, y la otra cosa es que por querer ganarte al cliente empiezas a bajar los precios y uh -huh. con eso eh, no estamos logrando nada. O sea, no estás logrando tú ni tampoco estás ayudando a los demás. O sea, la cuestión es no bajar para ganarte claro. el cliente, es subirla uh -huh. y subirnos todos de categoría y, y ¿sabes? Darle más valor a, a la profesión. Claro, eso es hacerle entender al cliente que, que tú le estás proporcionando un servicio que le va, le va a dar un, un retorno. Y, sí. y si no le da, pues es un riesgo que tiene que correr porque es un negocio. O sea, tú cuando montas un negocio no, no, no te asegura nadie que te va a funcionar o, sea, o, o que, o que eh, te va a ir bien siempre. Por ahora, un momento uh -huh. lo que tú inviertas en en, yo qué sé, en crear un contenido, en crear un anuncio y a lo mejor no te funciona, pero no porque no funciona el anuncio, sino porque, pues no sé, pues tu negocio o, o está mal planteado o, o simplemente pues no acaba de funcionar, uh -huh. pero, pero que tienes que arriesgar. O sea, tú no puedes. No puedes tener un negocio y prender gana siempre y ganas siempre y ganas siempre y que pierda, o sea, gana tú para que pierdas los demás, porque en realidad cuando te hacen a ti y baja precio, el que está perdiendo dinero eres tú. Él el, el pretende ganar gana dinero, pero a tu costa y, y que pierdas tu dinero. Hay que, hay que educar de alguna forma también al, al, al cliente y hacerle entender eso, que eh, pone en valor el servicio que tú le estás dando. Es lo Me que pasa. digo, que, que a nadie se le ocurriría ir a ningún, a ningún sitio, a comprar un mueble, a. a a un restaurante, a un hotel, a nadie se le ocurriría decirle, oye, déjame lo más barato, pues dame de comer una marisca, pero solo tengo 20 euros. ¿Es hay que mira, gente. que esto vale 200, ¿no? Porque yo solo tengo 20. Hay gente, hay gente que es así. Y bueno, yo digo que el cliente cuando empieza con esto a pedir rebaja, eso ya para mí es un red flag y es un cliente conflictivo. Claro. claro es un o problema. sea... Exacto. El cliente perfecto es el cliente que no te regatea, el cliente uh -huh. que no te pide descuento, el cliente que te paga y que no se atrasa al momento de cuando tú le envías la factura. Uh -huh. Ese es el cliente perfecto. No el XJ el marca, ¿no? Para mí, el cliente perfecto, primero, el que te deja trabajar con tu propio estilo. Segundo, el que te paga y no te regatea y es puntual. Ya está. Totalmente. Si sí, es que eso, es. Jessica, es que, es que, o sea, tú le das un precio, si no le gusta el precio o no le convence o no lo dice, bueno, pues que busque otra persona, pero, pero ¿por qué te tienes ya ponerte en esa situación incómoda, ¿no? De, de intentar. Como a ver si le puedo sacar dinero, porque la, la mentalidad es esa, ¿no? a ver si se lo puedo sacar más barato, a ver si le puedo rascar dinero por algún sitio. O eh, sincerarte con el cliente y le dices, mira, o sea, ¿cuál es tu presupuesto? Y bueno, como a veces yo hago, a veces el cliente quiere hacer fotos conmigo, pero de repente no, no puede costear lo que yo le cobro. Uh -huh. Y yo le pregunto, ok, a ver, dime, ¿cuánto es tu presupuesto? Y en base a tu presupuesto, entonces trabajamos algo que te convenga a ti, y que yo también o sea, le pueda sacar ganancias. Totalmente. Porque de repente me dice, son 500 euros lo que tengo y bueno, bueno, por 500 euros no te puedo sacar las 40 fotos que tú quieres. Pero te saco 20, o te saco, o, o te saco 10. O te saco 10. Exacto, ¿me claro. entiendes? Eso, Entonces... es, es, es entender eso el, tú, tú quieres algo, tú como cliente quieres algo, yo uh -huh. te lo puedo proporcionar, ¿vale? Pero pues es lo que tú dices, ¿cuánto tienes de presupuesto? ¿Cuánto te puedes permitir tú? Invertir, invertir en, en lo que tú necesitas. Uh -huh. Porque muchas veces te preguntan, ¿no? Eh, yo qué sé... Eh, ¿Y con qué cámara grabas? Pues no sé, ¿con qué, con, qué, con, qué cámara, ¿con qué cámara quieres que grabe? ¿Quieres que grabe con una Red? ¿O quieres que grabe con una Epic? ¿O quieres que grabe con una, una ARRI? Porque, o sea, en función del presupuesto que tú tengas, yo alquilo una cámara, ¿sabes? Y, y no hay problema. ¿Qué quieres? ¿Que te grabe con, con, no sé, la mejor cámara del mercado? ¿Tienes presupuesto para pagarlo? Porque mm -hmm. yo no tengo problema, alquilo. Y tú, ¿cómo lo vas a pagar tú? Yo la alquilo y es la que utilizo. ¿sabes? O, o da igual, o no sé, ¿qué quieres grabar en, en un barco? ¿Te lo puedes permitir? Mm -hmm. Pues no hay problema. O sea, sí. si es que es eso es, es, es, ¿qué presupuesto tiene? es que la, la gente está muy mal acostumbrada ahí. ¿qué presupuesto tiene? y en función sí. de eso yo adapto mi servicio a tu presupuesto yo, también. yo el trabajo te lo puedo hacer sí Siempre es un poco mínimo, ¿no? sí sí es la flexibilización también con el cliente que no es bajar tus precios claro. pero es buscar como que un punto medio que tanto para ti como para el cliente y que luego si no es un problema Jessica porque si aceptas o sea el cliente no entiende tú una vez que aceptas el, el, el acuerdo no de decir yo necesito esto y me lo vas a hacer por tanto una vez que aceptas ya le tienes que dar ese servicio. Y es lo que tú dices. Luego son clientes que, que dan mucho problema, que son muy. Eh, te, te ponen mucha, muchas trabas y exigen mucho. Porque sí, tiene que exigir, sí. porque es que es, es, está en su derecho. O sea, yo te contrato para algo y yo quiero que me dé por lo que te he contratado. Es que hay un, perfil, hay un perfil, Sergio. Hay un perfil de ese tipo de clientes y no, nos hemos dado cuenta algunos fotógrafos cuando estamos en conversación que el cliente que te pide rebaja uh -huh. o el que, el que tú flexibilizas tu precio. Y bueno, le dices, que okay, te voy a hacer entonces las 10 fotos por 500 euros, vamos a mm. decir así, por un ejemplo. Sí. Ese es el cliente más fastidioso, más exigente, como que si te estuviese pagando 5 mil. Totalmente. Es Totalmente. horrible. <risa> no, no, no, no, o sea, el mejor el que tú dices, el que no pregunta ya está. O sea, cuánto, pues es que es, es, es sentido común. Joder, es que lo que te digo, es que tú, tú no vas a un sitio y, y preguntas el precio de, de, de, de yo qué sé, de, de, en un restaurante, va un restaurante, y tú, no, la, tú no, no se te ocurre intentar que te rebajen el precio. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Le lo puedo permitir? Sí, pues lo pago. No, pues me voy a otro sitio ya está. Si es que no, yeah. no tiene más. Si es que debería ser así de sencillo. Sí, respeto por el arte, respeto claro. por el trabajo de los demás, total. Se, seguro que a él no se le ocurre tampoco que, que ya, en su servicio seguro que, que eh, como que se ofende ese, uh -huh. ese mismo cliente cuando, si alguien intenta regatearle, ¿no? Como, como decirle lo más Barto, independientemente de lo que hagas, ¿sabes? No, no, no tiene ningún sentido, nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado, ya te digo, aceptando ese tipo de... Pero eso es lo primero que siempre, además que eso lo dice todo el mundo, lo primero siempre aprenda a decir que no, que te va, te va a ahorrar mucho quebraderos de cabeza, ¿sabes? Sí, sí, sí es más, eso es más ganancia. Una vez que aceptas, acepta, ya... ya y, y, y lo peor de todo es que no puedes rebajar la calidad de tu servicio porque habla de ti, ¿sabes? Da igual, que... que que el cliente te haya pagado 100 euros, que te haya pagado, aunque el precio sea mucho mayor, da igual, si tú has estado, ahí mm. ya luego está detrás de lo que haga, está tu nombre y está tu, tu reputación como profesional. Sí. O sea, que le va a tener que dar el mismo servicio que si tuviese pagado lo que realmente vale. Eso, eso, importante, importantísimo mm. esto. Ahora, si una persona está interesada en entrar en el mundo de la fotografía o del video, sí. ¿qué recomiendas? O sea, por ejemplo, um, yo tengo tiempo haciendo fotografía. Eh, mm tengo que entrar a video porque bueno, los, los restaurantes y los clientes están pidiendo contenido para redes sociales y etcétera. Ok, una persona que de repente no tiene experiencia en fotografía, ¿le recomiendas que salte primero a video? Da igual o que mejor se aprenda lo, los fundamentos con, con una cámara fotográfica. ¿Cuál es tu recomendación? Aprender, va a tener que aprender. Eh, da igual que sea fotografía o video, va, va a tener que aprender eh, la el, el, el manejo de, de la cámara, porque al fin y al cabo, o sea, dudo que si alguien va a empezar con una cámara, es, hace vídeo, uh -huh. eh, empiece con una cámara de, de, de cine, por decirlo de alguna forma, ¿no? eh, Va a tener que, que empezar con una camarita uh -huh. de, de esta, eh, que tiene más que suficiente, pero uh -huh. va a tener que igual que aprender igualmente cómo, cómo funciona. Entonces, si tienes que aprender algo y tienes dudas, uh -huh. si empieza con la fotografía o con el vídeo, los parámetros y, y, y lo que es la, la técnica uh -huh. es más o menos igual. Eh, empieza por lo que por lo que más cómodo te vayas a sentir, lo que más te llame la atención, sí, porque sí. antiguamente eh, empezó con, los, con, los, con los, bueno, cuánta gente no habrá dejado la fotografía cuando eh, hablamos de las cámaras reflex, que no eran las la digitales no, o las sin espejo de ahora, eh, porque querían hacer una foto tiraba la foto salía completamente negro. Y decía, pero esto que, o completamente quemada, y decía, esto que, y tiro otra foto y otra vez completamente negra, o subexpuesta o sobreexpuesta, sobre y era como Ajá. que esto no es para mí, lo, lo dejo. ¿Cuánta gente no habrá dejado la fotografía y a lo mejor habríamos tenido, ¿sabes?, fotógrafos increíble sí, sí. Eh, Con el vídeo no es tanto así, porque tú estás viendo directamente eh, lo, lo que estás grabando ya directamente, o, o en fotos, si tienes una mirrorless, pues lo mismo. O sea, es, como, claro. es como hacer una foto con un móvil. Eh, pero. Si no tienes claro con qué empezar, lo que más te llame la atención, lo que claro. más te llame la atención, porque ya te digo, técnicamente vas a tener que aprender básicamente lo mismo. Uh -huh. eh, y por lo menos que sea algo que, que, que haya lo que más te guste, lo que más te guste a ti. El claro. vídeo, yo, yo siempre me, muchas veces me preguntan, ¿eh? ¿Qué, ¿tú qué prefieres, la foto o el vídeo? Bueno, porque hay veces que disfruto más con las foto, hay veces que disfruto más... Yo creo que va en función, de, ya digo, a mí lo que me gusta es crear, pues va en función de lo que esté creando. Si estoy creando a lo mejor, pues no lo sé, tengo que hacer un vídeo más corporativo, que pues, no, de artístico tiene poco, pues igual no me llama la atención, pero a lo mejor estoy haciendo un vídeo para un bailarín y disfruto como un niño chico. Disfruto como un niño chico y lo mismo con una sesión de fotos, ¿no? A lo mejor está haciendo una foto de, pues yo no lo sé, ¿sabes? A un cepillo de dientes y dices, pues vale... Pero a lo mejor está haciendo una foto de, de no sé una marca de moda en, en una sesión, en la playa, en un acantilado de no sé qué, y, y, y pues te explota la cabeza. Sí. Entonces, por eso digo, lo que más te llame la atención, pues, si tienes que empezar desde cero, pues por lo menos que sea algo que, que, que tú creas que, que no te va a desmotivar, ¿no? que es todo lo contrario, que, que vas a estar ahí, ah, qué guay, qué guay, qué guay, lo que estoy haciendo, qué guay, como mola esto, como me gusta. Ya, bueno, siempre hay preguntas y me mandan DMs por el Instagram, como que, ¿cuál es la mejor cámara? ¿Cuál es la mejor lente? Y yo, mira, o sea, la que puedas costear, la que sepas manejar, la que te puedas permitir, la que le puedas sacar ganancia, ¿sabes? Pero en este caso de la videografía y de la fotografía para principiantes, ¿Qué recomiendas o a sea, los pasos de bebés? O sea, vamos a, vamos a baby steps. Así como que ¿qué recomiendas eh, para comenzar en videografía? ¿Qué equipos eh, recomendarías como pequeña inversión para comenzar? Si es esto lo que te gusta, si va a ser solamente un hobby ocasional y que más adelante vas evolucionando y bueno, ya vas escalando y te vas comprando sabes, algo más más pro para comenzar. Sí, sí, sí, sí. Antes de eso, o sea, la mejor cámara siempre es la que, la que tú tienes. La que tienes, es la mejor, porque como no tienes otra, pues con eso con lo que te va a tener que apañar y con eso con lo que va a tener que, que, que trabajar. Claro. Claro que olvídate de, de, de, de, de... ¡Ay, ay, qué cámara, y cámara! Para empezar, pues para empezar, eh, tanto en fotografía como en vídeo, o sea, uh -huh. si, no, si no te quieres meter mucha inversión porque no es un mundo barato. A ver, muchas veces decimos, es que la, la fotografía y el vídeo no es barato. Pues, a ver, montar un restaurante eh, o un barecillo eh, son muchos miles de miles de miles de euros ¿sabes? una cámara de foto que te cuesta 4.000, 5.000, 6.000 euros y ya dices ¡ah, qué locura! Sí, pero si quieres montar ya te digo, una panadería entonces, <risa> quizás ahí dinero entonces, eh, si quieres empezar y no quieres invertir mucho dinero hoy día, por suerte, hoy día la cámara más barata que vayas a encontrar en el mercado te va a servir da igual, si es para fotografía no hace falta ni que sea una, una eh, con objetivos intercambiables da igual. Una, con una compacta, hay, hay cámaras compactas que Tienen las mismas, lo importante, eh, lo que sí que te recomiendo es que tenga eh, funciones manuales de, de, de control manual que tú puedas eh, ponerla en, en modo manual. Sí. Muchas cámaras compactas tienen, tienen, no son la típica que tienen los modos estos de, de, de deporte, de naturaleza, de no sé qué. Que tenga modo manual eh, para tú ir aprendiendo uh -huh. eh, los parámetros que vas a necesitar para hacer fotografía Pero yo digo, Para empezar, pues es que no hace falta, tengo una compacta, es que, que digo una compacta, o sea aunque esté mal decirlo, con, con un móvil. Si es que, eh, hola, el, el último iPhone, la, la versión del último iPhone en, en modo cine, o sea, uh -huh. a mí me dieron ganas de, de yo cuando lo, lo vi, lo que hacía eso, me dieron ganas de tirar la, mi cámara, de, pero literalmente, de, hacer, de decir, ¿qué, ¿qué hago yo con esto en las manos? O sea, si es para aprender, <risa> si, es para, si es para empezar, para ver si te gusta uh -huh. cualquier cámara, la, la más barata que tú te puedas permitir, sí. ya te digo, no hace falta ni que sea objetivo intercambiable ni nada, okay. la más barata que, que te, que te puedas permitir, pa, hacer fotos, o. Oh, para hacer vídeo uh -huh. y, si, y si es con ese equipo objetivo intercambiable, pues mejor, ¿no? Pero sí, dentro está. de lo que te puedas permitir, lo, lo más barato que encuentres. Si es que si es para probar, si es para probar, si no, no, en el, con eso seguramente no vas a hacer trabajo remunerado. Uh -huh. pues si es para probar lo, lo, más, lo más barato que encuentres, lo más sí, como lo, para hacer portafolio. Claro, lo más. Pero si es que muchas veces pensamos, necesito la última cámara que acaba de salir al mercado, pero que estamos es que nos volvemos locos de verdad con la tecnología muchas veces. Sí. Eh, pero, pero ya, las la fotos que se llevan haciendo a lo largo de la historia con cámaras que, que, que cualquier móvil le da 20.000 vueltas a las cámaras que, que habían antes, o sea, y, y tú realmente necesitas la última cámara del mercado. Estamos locos. O sea, con, cual, con cualquier cámara te, te sirve para hacerte lo que tú dices: un, un portafolio que a lo mejor no tiene 800.000 megapíxeles de resolución. Pues sí que es, la mayoría de veces la vas a ver en una pantalla de un teléfono móvil. O sea, uh -huh. no la vas a imprimir para pa cubrir la fachada de, de un edificio que están reformando. Mm. Es, que, es que es una locura, o sea, se nos va de, se nos va de las manos, ¿no, Jessica. Se nos va ok, manos. entonces dices, una camarita bien básica, no importa sí. si, es, si es o no es con objetivos intercambiables, mm. pero está esto del, eh, de estos gimbal. Cuéntanos un sí. poquito sobre tu experiencia y bueno, si recomiendas que es, es algo útil para, para comprar cuando estás empezando o más adelante. Cuando estás empezando, cuando estás empezando lo, lo que necesitas es... es hacerte a, a la cámara y acostumbrarte, a, o sea, va muy bien, es una herramienta que el gimbal es esto, porque si me imagino Ajá. que todo el mundo sabrá ya hoy día lo que es un gimbal, hace, muy, hace unos cuantos años, tampoco hacen tanto, eh, no todo el mundo tenía un, un gimbal, eh, porque no costaba lo que cuestan hoy día, pero al principio, al principio lo importante es que tú te acostumbres a, a, a hacerte a la cámara y acostumbrarte a grabar con la cámara, o sea, mejor aprende sin facilidades, por decirlo de alguna forma, sí. y luego compra eh, accesorios que te faciliten el, tra que te faciliten el, el, el trabajo. Sí. Esto, esto es una locura, esto es una maravilla. O sea, eh, yo Esta hace... Sí, sí, esto cuando fue, por 2014 o cosas así, eh, que, que fue cuando empezó ya a, a, salir, a salir al mercado gimbal, que voy a decir asequible, pero asequible no porque... 1.300 euros no se podía gastar cualquiera en, en un cacharro de esto uh -huh. eh, y había mucha diferencia cuando yo invertí en, en uno y había mucha diferencia porque pues, tenía antiguamente lo que había eran, eran los, los fly cams esto todo estético esto que tienen la, los contrapesos debajo sí. y a ver no tiene absolutamente nada que ver esto era esto era como un, un salto que solo se veía eh, pues en, en el cine o en, o en la tele o en anuncios o lo que sea Sí. Entonces tener una herramienta así, pues claro, todo el mundo quería, quería poder acceder a tener vídeos con, con esa estabilización, que, sí. que, no, que no temblase la ala, porque esto de aquí, sí. los lo estabilizadores, aquello de contrapeso, son una pesadilla. Y cuando vas eh, caminando, que quieres ir claro. a hacer un acercamiento y todo eso. <ríe> Exactamente. Todo y la, los recursos que te daba esto a la hora de, de grabar, pero claro, lo digo, o sea, no es como hoy día, que hoy de por 300 euros tiene uno. Hoy día sí que merece la pena comprarse uno de estos. O sea, invertir si puedes, te lo puedes permitir. Uh -huh. eh, es, es una maravilla. Es una maravilla. El, el, el, que a ver, que esto no hace milagros tampoco. También hay que aprender a moverte con esto. ¿eh? Sí, que, sí, sí. Que sí, cuando sí. andas, tienes que andar de una cierta manera y hacerlo movimientos de una cierta manera porque eh, no dejan de ser motores y tienen micro vibraciones y eso se claro. transmite luego a la imagen. Claro. Pero si te lo puedes permitir hoy día, que es tan, tan barato, pero es que ni te lo pienses, ni te lo pienses. Bueno, eh, yo te cuento que, que me compré el, de, el para el móvil, el de sí. DJI y, OM5 y, y, super es, y estoy así como que alucinando, es que no, he hecho, no he hecho tantas cosas, pero yo dije ya, me lo compré con la intención de poder hacer mis, mis eh, detrás de cámaras y entonces uh -huh. tener como que una mejor estabilización y unos acercamientos como que más, más sutiles. Más suave, más, lo, lo, los movimientos son súper suaves. Eso, eso, y que la aplicación, eh, la, el gimbal tiene una aplicación para el móvil. Donde te sugiere ciertos movimientos y te enseña cómo tienes uh -huh. que moverte, lo que acabas de decir en este momento. O sea, te dice, tienes que moverte de aquí para allá para poder lograr esta toma. Uh -huh. O sea, como que hacia adentro, hacia afuera, de los lados. Ah, es una maravilla. Yo estoy ps, enamorada. Claro, no deja no deja de una herramienta y, y tienes que aprender cómo funciona la herramienta y los movimientos que se pueden hacer la herramienta. Tienes que aprender, eh, eh, pues eso, ¿no? el, el, el, el, los movimientos que se hacen, que eso los que se hacen también en, en uh -huh. el cine. Que, sí. o sea, tienes que aprender movimientos de, de, de cámara, de, de, de, bueno, pues de, de vídeo, o sea, no sí. es lo mismo hacer la foto, es más estática, con mucho hacer un barrido pero uh -huh. tienes que aprender los movimientos que se hacen con esto. Pero también te digo una cosa, así como digo que merece la pena porque hoy día es muy barato, y antiguamente te, te, te, te lo tenías que pensar ¿eh? para pa gastarte tanto dinero en una cosa de esta, sí. eh, pero también sin volverte loco, o sea, que te sí. lo puedas permitir, no quiere decir que a lo mejor lo vayas a necesitar, si haces entrevistas, y tienes la cámara planta en un trípode, ¿para qué quieres esto? Exacto. ¿Qué lo quieres? Si estás haciendo una boda, pues si estás haciendo una boda, yo te digo de ti que piénsatelo, porque va a tener que andar mucho, va a tener que correr mucho. Uh -huh. Y a ver, te va a, venir, te va a venir muy bien ese tipo de, de herramienta. La herramienta comp compra e invierte si, si realmente lo vas a necesitar. Si no lo necesita, por tenerlo, ¿para qué? Para tenerlo ahí guardado en un, en un cajón o en un mueble. Limpando ¿no? polvo. Exactamente. O sea, si, le vas a, si le vas a sacar partido, sí. O sea, o sea la gente tiene que. Que, que sobre todo lo que están empezando, que cuando está empezando es como que necesito esto, lo necesito, necesito esto, necesito aquello, necesito aquello, aquel hace esto con, con tal cosa, yo necesito lo mismo que, que tiene aquella persona que es la que a mí me gusta, como hace la foto, o los vídeos, lo que sea, olvídate de todo eso, o sea, olvídate de todo eso porque a lo mejor tú te vas a dedicar a un tipo de fotografía o a hacer un tipo de vídeo que no vas a necesitar eso y estás gastando mm. dinero para nada, eh, estás eso. gastando dinero para nada. Necesitas aprender. Una cosa es necesitar, otra cosa es querer en este caso. Necesitas aprender y quieres de repente ese equipo para poder, sabes, este Exacto. dominar esa técnica que hace ese fotógrafo o ese videógrafo actualmente y en cuanto a tu trabajo porque eh, Sergio tiene muchísimos recursos en su canal de YouTube eh, también tiene una, una página bueno su feed de Instagram eh, preciosísimo tiene tanto fotografía de portrait ahorita estás haciendo bastante editorial pero eh, los eh, o sea tus clientes actualmente te están buscando más por fotografía o por video. pues mira es que diría que, que 50, 50, pero eh, el vídeo cada vez tiene más, más, y más y más, bueno, desde hace mucho tiempo ya, uh -huh. tiene cada vez más peso, porque es que eh, el que no lo quiera ver, va tener, si, si se dedica a esto va a tener un problema porque está todo orientado al, al consumo eh, de vídeo. Sí. La fotografía estática, no, o sea, las fotografía no se, no se va a perder, no, okay. pero por el... el estilo de vida que tenemos ahora mismo de consumismo de, de, de que lo queremos todo instantáneo ya que lo queremos que sí. o sea, parece mentira que no seamos capaces de retener la atención ni tres segundos en una imagen y, y así, así así así así otra otra otra otra otra otra otra otra cuando hablamos de, de publicidad ya o sea de de, eh, de empresas o, o de profesionales que necesitan eh, un, un trabajo uh, para pa publicitarse o para lo que sea no te puedes permitir que alguien Haga así, en, porque tiene una imagen fija ahí de una foto con un texto que ni siquiera se va a entretener en leer. Mm. Eh, por ejemplo, un anuncio en Instagram, ¿no? De, en, en los ads de Instagram o de Facebook sí. o donde sea, ¿no? Que la gente está constantemente haciendo así. Tú no, no puedes arriesgarte a generar un contenido y pagar un contenido um, para que alguien que es, que es así, es que no, no hemos acostumbrado a eso, a estar así y tienes tres segundos para llamar la atención de alguien. Y o la imagen es muy impactante sí. o nadie se va a parar y va a decir, ¡ay! uy ¿Y esto qué es? Ah, publicidad, es, fuera, fuera, porque es. nadie quiere, alguien cuando entra en Instagram, hay que tener una uh -huh. cosa más o menos clara, ¿no? Eh, cada plataforma eh, se utiliza por una cosa y en Instagram cuando alguien entra en Instagram no entra para que le vendan nada, cuando alguien entra en Instagram entra para, inter, para entretenerse, entonces sí. el contenido que que genera eh, hay, que, hay que hacerlo de forma que se mezcle de forma orgánica con el contenido porque eh, nadie, a la que alguien detecta que es publicidad, Fuera, fuera. Sí. Y la imagen fija, eh, pues a no ser que se mezcle de forma orgánica con, con el propio contenido, nadie se va a parar. Y a la que detestan, yo te digo que es publicidad, fuera. La forma de llamar la atención, un vídeo. El vídeo. El vídeo tiene movimiento, el vídeo tiene, tiene, tiene ritmo, puedes ponerle música. Sí. Entonces, eh, todo, todo desde hace ya mucho tiempo se está orientando al, al vídeo. Y el que no esté metiendo ya la cabeza ahí o el pie ahí en, en el mundo del vídeo, está perdiendo muchas, muchas, muchas oportunidades. Porque sí, la gente, sí. antiguamente, vídeos sí, bueno, pues vídeo de la boda, ¿no? Lo típico. Foto y sí, vídeo. Sí. Pero lo que son clientes, o, o ya te digo, de, de, de lo que sea, de, de clientes o profesionales, vídeo, vídeo, vídeo, lo que piden es vídeo y vídeo, y quieren vídeo, vídeo y vídeo. Sí, sobre todo también el contenido educativo, las recetas, mm -hmm. todo, todo. Y todo tiene que ser rápido, dinámico, interesante, porque si no, bueno. Y ya hace como dos años alguien me decía, no recuerdo quién, el futuro está en el video, o sea, yo estaba súper emocionada así como que mi fotografía gastronómica y tal, mm. entonces cuando esa persona me decía no el futuro va para el video se me quedó ahí se me no quedó se va ahí a perder la fotografía no no se, no, no, no no se, no se va a perder nunca siempre no. va, se van a necesitar eh, fotografía pero eh, bueno pues es que eso todo va orientado al vídeo video el video es mucho más dinámico es mucho más tiene mucho más eh, muchas más posibilidades sí, que, sí, que la fotografía la fotografía al fin y al cabo es una imagen fija impactante ¿Y cuánto tiempo va a estar parado mirando una fotografía? Eso es rapidito. Y si no te llama la atención, pues pasa... Si no a la, la atención, siguiente... fuera. Pero un vídeo, sí. un vídeo que, que en los tres primeros segundos te muestre algo que te, que te intrigue, sabe que te llame sí. la atención y te diga, uy, esto que, es? esto que, es? esto que, es? espérate. Y ahí sí. ya lo tienes enganchado, ya sí, lo tienes sí. enganchado, tiene muchas más posibilidades. Ahora, algunos fotógrafos experimentados dudan a sumarse a las plataformas como YouTube, TikTok. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Eh, yo, mira, curiosamente, yo le siempre he recomendado a, a todo el que me he cruzado, y fuese eh, profesional de lo que fuese, eh, fotógrafo o, o incluso de cualquier otra profesión, que se crease un canal de YouTube desde hace, pero muchísimos años, muchísimos años. O sea, ¿tienes algo que, que, que enseñar? Eh, ¿O se te da bien algo? Hazte un canal de YouTube, hazte un canal de YouTube, hazte un canal de YouTube. Y, y todo el mundo me preguntaba, ¿y tú, ¿y tú qué recomiendas tanto? ¿Por qué no te lo haces no, es que a mí me da vergüenza ponerme delante de la cámara, es que yo no, a mí me da cosa Y. Eh, ¿Qué les recomiendo? Que se animen, que se animen, que se animen y, y se, se metan ahí, se adentren ahí. Que luego no les gusta, pues bueno, pues mira, el tiempo que han invertido ahí, perder seguro que no lo han perdido, porque seguro que es algo sacarán de, de, de experiencia y, de, y de, sí. de aprendizaje, pero que se metan ahí, que, que, no, le, que no les dé vergüenza nada, ni les dé eh, apuro o reparo el meterse en algo así. Depende ya. de la red social también, que tú te sientas cómodo. Por ejemplo, yo en TikTok no me siento cómodo. Yo en TikTok empecé subiendo vídeos de eh, cantando y tocando la guitarra que yo antiguamente, hace un tiempo también componía. Uh -huh. Pero vi que, que, que esa plataforma a mí no me llama la atención. o Por lo menos ahora mismo no me llama la atención. Sí, no, digo, no tiene... O sea, no, no, no. no. O sea, es una plataforma que bueno es mude como de entretenimiento. ¿no? Sí. Eh, por lo menos ahora mismo. Y el entretenimiento aparte que hay ahora mismo en esa plataforma no va conmigo. Ese este tipo de entretenimiento es como de mucha broma, de hacer mucha tontería, mucho meme, mucho a pesar de que ya se están... Bueno, Shopify me parece que fue la que, la que eh, llegó a un acuerdo con TikTok para empezar a meter ahí eh, publicidad y que se pueda empezar sí. a comprar a través de TikTok sí. y demás. Pero que ahora mismo esa plataforma a mí no me llama la atención. Instagram es una plataforma que también... O sea, yo lo utilizo como herramienta. Yo no estoy en Instagram consumiendo eh, mi tiempo. Eh, lo utilizo como herramienta. Yo publico y, y no publico, ni me exijo publicar cada día porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Uh -huh. ni, ni estoy dándole vuelta ni me obsesiono con, con si lo ves más gente o ha dejado de verlo más gente o, o si Los el likes. alcance o si. <risas> es que no tiene ningún sentido eso. Y, y hay una cosa que mucha gente se obsesiona con, con eso y mucha gente hace como de, de, de guruno y es como que, eh, ¿quieres que, que tu Instagram crezca? ¿Quieres hacer? Tienes que hacer esto. ¿Cómo que tienes que hacer esto? O sea, a ti te ha funcionado lo que tú estás explicando, pero o sea, el algoritmo de Instagram solo funciona, solo sabe cómo funciona la gente que ha diseñado el algoritmo. Uh -huh. Y es muy arriesgado y muy peligroso eh, al mismo tiempo, como decirle a la gente lo que tiene que hacer para que funcione, eh, tenga más alcance o tenga más visualizaciones o, o crezcan en suscriptores? Porque es que uh -huh. eso, no hay manera de saberlo. Para saber eso tendrían que haber... La única forma de, de, de saber ese tipo de cosas es a través de las estadísticas y, y de hacer eh, muchas pruebas y, y mucho A-B testing, ¿no? de, de, sí. de ir haciendo muchas pruebas. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo vas a, a decir, como si fuese una verdad absoluta, que para tener no sé cuántos seguidores o para tener más alcance tienes que subir ahora contenido de vídeo o tienes que, que subir uh -huh. una foto todos los días? O... No tiene ningún sentido. O sea, Esa persona se ha dedicado acaso a hacer, es que es muy relativo todo, Yo digo, sí. a esa persona le habrá funcionado porque tiene cierto número de seguidores, publica un contenido muy concreto y a lo mejor lo ha publicado en una hora y un día en el que a él o a ella le ha funcionado. Pero sí. segurísimo, estoy segurísimo que esa persona no ha hecho siete cuentas distintas, todas con el mismo número de seguidores o unas con más seguidores, otras con menos, otras con y ha publicado un día sí, un día no, eh, pues en esta cuesta publico solo una vez a la semana, y en esta publico eh, a tal hora, y ha hecho una, una, un estudio, ¿vale? Eh, Para sacar una estadística y decía vale, pues mira, de todo esto tiempo que llevo haciendo eh, este estudio con distintas cuentas, haciendo eh, pruebas en distintos días, distintas horas, ta, ta, ta, ta, ta", lo que extraigo de toda esta información, de toda esta información, es que esto funciona mejor que esto. ¿Sabe? Eso no lo hace nadie, eso no lo hace nadie. La gente a lo mejor detecta un patrón y dice, pues se están subiendo muchos vídeos. Pues lo que funciona ahora es el vídeo. Tienes que hacer vídeos. Porque en Instagram ahora lo único que hay son vídeos. De hecho, ahora Instagram eh, está haciendo cambios y te va a permitir, gracias a Dios, ahora ya eh, publicar fotos en 16.9. Eh, uh -huh. Y los Reels me parece también que van a ocupar toda la pantalla. Ya no van a ocupar solo una parte de, de la pantalla cuando estás pasando por el, por el feed. Sí. Pero que lo que digo, que es muy peligroso el, el, esta gente que, que dice... Como si supiesen lo que tienes que hacer realmente ¿no? y lo que, lo que funciona. Realmente, lo que funciona sabe cómo funciona el algoritmo, el que lo ha diseñado. Y Eso. nadie más. Y nadie más. Lo demás son cosas que tú has detectado y que crees que funciona o que a ti te han funcionado. Pero ya está. Pero no es una verdad absoluta y que a todo el mundo le va a funcionar. Porque luego la gente lo intenta y es como que pues, a mí no, no me funciona. No me funciona. Y lo intento y no. no me funciona, no me funciona, no me funciona, no me funciona. Yo no me presiono, la verdad. Yo um, claro. antes tenía como que la presión creativa de poder, ¿sabes? Tener un contenido fresco todo el tiempo, pero después dije, no, ahorita estoy en modo reserva. Primero porque mi estudio está ahorita en remodelación, uh -huh. segundo me voy de vacaciones y tercero porque eh, estoy en modo reserva de energía porque dije, mi energía las voy a concentrar cuando tengo clientes, entonces este, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé, cómo, mm -hmm. no tengo que demostrarle nada a nadie claro eh, y, y ya está. O sea, no, no tengo competencia más que conmigo misma. Y bueno, si me apetece hacer una foto, pues la hago. Y si no quiero, no hago nada. Y ya está, concentro mis energías en otros proyectos porque bastante ocupados que estamos. Y como decía Kimberly Spinelli en la primera temporada, el fotógrafo que está todo el tiempo publicando y publicando y publicando en Instagram es ese fotógrafo que no tiene trabajo. Entonces, y aparte, mira, tú has dicho una, una palabra clave, o sea, la, la creatividad. O sea, alguien que, tiene que, que se ve obligado a publicar algo todos los días, o sea, ¿se están matando tu, tu creatividad. Entonces, o sea, la creatividad viene, viene cuando viene y te inspira cuando te inspira. No, no, sí. no, no es una... ¿Cómo te digo? No funciona de, de, de esa forma, ¿no? De decir, no, yo todos los días tengo que hacer una obra maestra para publicar en, en Instagram, o tengo que hacer algo para publicar en, en, en Instagram, porque es que no funciona así. O sea, no. La creatividad no funciona así. Y los artistas somos creativos. O sea, no, no, no, o sea, nos no mataría el, el tener que obligarnos sí. y mentalmente estar obsesionado con por obligación tener que publicar algo todos los días. Yo publico cuando, cuando tengo algo publicado, cuando me apetece, que hay veces que ni siquiera me apetece, y tengo 800.000 fotos ahí, ahí <risas> para publicar, y digo, ¿pero, pero para qué? ¿Sale? si es que no... no me, me da un, o sea, no, Por eso digo que yo Instagram lo utilizo como herramienta, no, sí. no como... De ahí no vienen todos tus clientes. Entonces yo, por ejemplo, yo no digo que todos mis clientes vienen de Instagram, vienen de Google. Uh -huh. o sea, cuando tienes un buen SEO en tu página web y todo eso ya está y a mí mis clientes me consiguen tanto de boca a boca como por Google no por, no por Instagram claro. y muchos de mis clientes no me siguen por Instagram o sea, para que tú veas cómo es la cosa claro, sí es que es eso Mira, en Instagram lo, lo único que, que aparece es gente que quiere cosas gratis anoche mismo me llegó un mensaje de una persona que está por, por Brasil, por el Reino Unido y por no sé dónde sí. un chaval y, y es que directamente no o es sea, como que eh, hola, me, me encanta tu contenido. ¿Colaboramos? Digo, col colaboramos. Digo, a ver, voy a investigar Digo, quién es esta persona. Digo, no me sigue, no Ajá. le ha dado like a ninguna de mis fotos. Digo, Ajá. si te gusta mi contenido, o sea, aquí hay algo ya que, que no me cuadra, no. O sea, es gente que quiere algo y se lo puse así tal cual. ¿eh? Digo, bueno, muchas gracias. Digo, pero dices que me gusta, te gusta mi contenido, pero ni me sigue, ni veo ningún like en ninguna sola foto eh, mía. Eh, y le dije eso, ¿no? que, que, yo no, que yo no trabajo gratis, que, que, que lo intente con otra persona, que, que lo digo, hay gente que solo quiere eso, eh, ni, ni se molesta. O sea, busca un fotógrafo, ¿un fotógrafo en Barcelona, tú mismo, pon, y copia, copio, pega, copi, copi, copy paste y copy paste, uh -huh. pop, pop, pop, pop, y empiezan a mandar, mandar, mandar, mandar, y el que cuela, pues cuela. Eso. O sea, ahí lo único que te va a encontrar es, es eso, de gente que, que, que quiere algo gratis de ti, y ya está. Claro. Ahora, hablemos en cuanto a equipos nuevamente, porque eh, ahí tienes todo tu, tu escenario con todas tus cositas, aparte de sí, tus que... cositas. Ok, ¿cuáles eh, equipos has usado en los últimos meses que digas, uy, esto me sorprendió, me encantó este, lo recomiendo? O sea, es una cosa que, que no sé cómo pude vivir sin, sin esto. Mm. Mira, muy sencillo, ninguna. <risa> ninguna, o sea, no, es lo que te digo, no, eh, tú tienes que saber hacer, su, tu, o sea, el, al fin y al cabo son herramientas que te, que te pueden ayudar más o menos uh -huh. en, en tu trabajo, te pueden facilitar tu trabajo, pero lo único que necesitas realmente es pues, ese, una cámara y, y un objetivo y se acabó y ya está, no, no necesitas más los lo demás, te proporciona pues eso, facilidades para pa hacerlo y en los últimos meses, si te digo la verdad, no ha habido nada que haya, bueno. Cuando vi el iPhone 12, ya te digo, el, el 13, ¿no? El último, ya no me acuerdo ni cuál Sí, es. El, el modo cine, eso, ahí sí que me, cuando fue, en enero me parece que fue. Ahí sí que me dieron ganas de decir, ¿qué estoy, haciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿qué estoy haciendo? cargando con no sé cuántos kilos de, de peso, gastándome no sé cuánto dinero y, y qué estoy haciendo con mi vida? Yo cuando vi cuán, cómo grababa eso, eso sí que me sorprendió. Yeah. Pero de equipo, si al fin y al cabo no, no han inventado ahora mismo nada nuevo como para decir, esto es una locura. Ok. Ahora, ¿y qué le dirías a esos fotógrafos experimentados que dudan en pasarse al video? Porque tenemos eh, uno de los recientes videos de, de Sergio en su, canal de, de, en su canal de YouTube. Él habla de por qué deberías pasarte al video. ¿Qué le recomiendas a esos fotógrafos experimentados que todavía tienen esa duda? Así como que... Mmm. Que, no, que no duden, que no duden. <risas> que seguro que también dudaron cuando empezaron con la fotografía y ahora si son experimentados, pues seguramente se estarán ganando la vida de la fotografía. Que eh, hay mucho negocio dentro del, del mundo del, del vídeo, que no es solo bodas, bautizos y, y comuniones, que hay mucho, mucho, mucho negocio, porque desde de hace mucho tiempo, se pues lo digo, antes los, eh, los comerciales, los anuncios, la, la publicidad, porque al fin y al cabo, tú cuando haces un vídeo para un cliente, le estás haciendo publicidad, le estás haciendo un, un anuncio. Sí, sí. Eh, antes solo podían hacer los, los estudios grandes que tenían muchísimo dinero, muchísimos recursos, y hoy en día. Con una cámara, con cualquier cámara que grabe vídeo y un objetivo, ya puedes empezar a trabajar cobrando. Porque es lo que te digo, a lo mejor la, o sea, tu cliente a lo mejor no va a ser Nike o Coca-Cola eh, o Reebok o Adidas. A lo mejor, ya te digo, puede empezar haciéndole un vídeo a la panadería de tu barrio o al gimnasio de tu barrio sí. o, o a algún cliente pequeñito. Y para eso. Ni necesitas la mejor cámara del mundo, ni el mejor objetivo del mundo, ni, ni una lente anamórfica, ni, ni, ni estabilizadores, ni nada. Porque el, el, las necesidades de ese cliente las puedes cubrir perfectamente con, con un equipo súper básico, súper básico. Y al principio, a ver, mmm, ya te digo, mmm, trabajo hay, trabajo hay y oportunidades hay. Sí. También tienes que saber hacer un buen trabajo. No, no te conformes tampoco con, ah, bueno, pues que eso también pasa en la fotografía, ¿eh? Eh, tengo una cámara o foto y ya ya soy buen fotógrafo ya eh, estoy haciendo un buen trabajo de eso nada o sea, igual que la fotografía tuve fotografías y fotografías que dices eh, pues vale pues igual tendría que trabajar un poquito más uh -huh. pero al fin y al cabo como el, a ver, es, que es delicadillo, pero uh -huh. a, al fin y al cabo lo, lo, lo importante es que al cliente le sirva y si el cliente no tiene educación visual o gusto visual por lo que tú le estás entregando. Por pues lo mismo le sirve una foto que hagas de cualquier manera o una foto que esté súper trabajada y súper bien compuesta y súper bien iluminada. Si el cliente le sirve, pues ya te digo, no tiene tampoco... ¿Cómo te digo? Intenta hacer un buen trabajo. Claro, sí. Porque vas a poner tu cara. Bien, eso. Intenta, intenta trabajar bien. Y eso. da igual, ya te digo, si quieres empezar con el vídeo. No, no, o sea, no, no si quieres Empieza con el vídeo. O sea, si tienes sí. dudas, empieza con el vídeo, porque si no va a empezar a pasar años y cada vez va a haber más competencia. O sea, fotógrafo le da una pata a una piedra y salen 800.000 fotógrafos. Sí. En vídeo salen, pero no salen tanto. Entonces, no. cuanto más tarde en entrar ahí, pues más gente va a tener eh, como competencia. Pero sí, a un a un buen trabajo y a un trabajo con, con buen gusto, a un trabajo delicado, a un trabajo fino. Sí, edúcate, mira libros, claro. películas, vea museos, entrena, entrena el ojo, entrena mm. también la creatividad, todo esto. Claro, no solo, no solo le deja al, al botoncito de, de grabar y, y, y ya. O sea, aprende movimientos de, de, de cámara, aprende, eh, hacer un buen storytelling, aprende, aprende, pues eso, ¿no? O sea, eh, eh, ponle un poquito de, de, de cariño, ponle un poquito de... Sí. De, de mi modo, lo que estás haciendo, pero sin ninguna duda, o sea, empieza con el vídeo, pero, pero ya más tarde, ya más okay. tarde. Y no, y tarde. no se necesita, ya digo, no, no sé, sí, Jessica, es que no se necesita tampoco, eh, ya te digo, ni, ni el equipo más caro, ni no. ni, ni, ni los accesorios más caros que, que, que haya en el mercado, ni nada, con una cámara. si sí, Mira, es lo que te decía en el vídeo ese que tú, que tú haces referencia. Uh -huh. Yo, esta cámara me la compré en 2014, ¿vale? Que fue eh, la. Cámara que tuvo el, el premio a la mejor cámara del, del año, 2014. Sí. Y hasta hace hasta primero de este año, yo he estado trabajando y, y, y cobrando vale para eh, pa clientes trabajando con esta cámara, con una cámara de 2014. Y me he comprado una sí. cámara de 2018, que es, que es lo que te digo. O si sea, es que nos pensamos que necesitamos la última cámara del mercado o, o, o lo, lo último que acaba de salir, y eso no es así. Si es que tú no... Ya te digo, a no ser que trabajes para grandes, grandes, grandes, grandes marcas pero dudo de que, de que alguien que nos esté viendo eh, esté trabajando, pues ya te digo, para marcas como Nike o, o Adidas o cosas así, ¿no? Uh -huh. eh, para la mayoría de cosas, o sea, con una cámara, o sea, vale más la pena invertir en una cámara de hace unos cuantos años que en comprarte la última que acaba de salir. Porque que si es que al final el, el, el contenido lo vamos a ver en una pantallita de móvil, o sea, nadie va a publicar tu, tu, o sea, el trabajo que hecho. En que el hagamos. cine. Claro, no va a haber en el cine, ni, pero ni en el cine ni en la tele. O sea, ¿quién, quién, o sea, ya para empezar, porque el cliente debería poder permitirse pagar tiempo de, de emisión en, en una emisora, uh -huh. eh, en, una, en una cadena, y eso es carísimo. El tiempo de emisión en la tele, es carísimo. Entonces, ¿dónde lo van a ver? pues lo van a ver en su página web, lo van a ver en sus redes sociales, o lo van a ver, como mucho, en, en Instagram, eh, uh -huh. Instagram Ads, o, o YouTube Ads, o, o Facebook Ads, o, ya está. Así si es que. No tiene ningún sentido, ¿sabes? Es decir, no, es que necesito una, la, la última que acaba, cámara que acaba de salir que graba en 8K. No, infórmate, porque es lo que te digo. O sea, la, la resolución, en vídeo por lo menos, lo único que te sirve es para poder luego reescalar sin perder calidad. Pero ya. exacto Pero como mucho, una cámara que grabe en Full HD, en 1080, tiene de sobra. Excelente. De sobra. Pero Excelente. empieza ya, empieza ya porque estás perdiendo muchas, muchas, muchas oportunidades. Excelente consejo. Ahora, Sergio, para cerrar, si no fueras o fotógrafo o videógrafo, ¿a qué te dedicarías si no estuvieses en esto? Este tos, a, ver, eh, <risa> a ver, ya digo, a mí me gusta mucho, mucho el, el crear cosas. Y, y mm, por ejemplo, ya digo, eh, dibujé e hice ilustración durante mucho tiempo. Luego eh, me dediqué a hacer maquetas de música y me presenté a concursos. E incluso gané algún concurso de, de jóvenes talento y demás. Y la música me, me encanta. Um, pero, por ejemplo, hay una cosa también que me llama mucho la atención, que es la, la construcción. A mí me encanta el interiorismo ¿no? y, la, y la construcción. Es, me, me, a mí me encantaría poder hacer mi, mi propia casa. Ajá. Um, no lo sé, la, la, la danza también me, me llamó muchísimo la atención durante, durante muchos años. Um, y he estado muchísimos años uh, trabajando en... en la tecnología, pero reparando, o sea, reparando, yo he estado muchísimos años reparando teléfonos móviles, muchísimos Ajá. años, muchísimos años, pero es una cosa que, por ejemplo, a eso no me gustaría dedicarme, porque lo típico que ibas porque tenías que ir y ya, ya estabas pensando en, fuera ahora tengo que ir allí a trabajar y durante uh -huh. las ocho horas estabas pensando, me quiero ir ya de aquí y cuando te ibas, pues es cuando te ponías a hacer ya tus cosas de lo que lo que te gusta sí. a qué me dedicaría pues no lo sé si te digo la verdad no no, no tengo ni idea ¿A lo que me a qué me gustaría algo relacionado con el arte segurísimo seguro segurísimo. Que sí. seguro que sí ahora sergio antes de cerrar esto por favor recuérdanos tus redes sociales donde te podemos encontrar eh, en instagram me podéis uh -huh. encontrar que me imagino que pondréis por ahí algún enlace y sí, voy a colocar ¿no? todos los enlaces SD Blas, eh, en youtube en el canal de youtube que donde enseño eh, fotografía Exactamente. Y bueno, muchísimas gracias Sergio por aceptar esta invitación y que nos, nos contaras un poco sobre tu experiencia de cómo pasarnos a video. Estos, nosotros los fotógrafos que estamos todos ahí, como que un pasito para adelante, un pasito para atrás, pero... No, no, ni para atrás, para adelante siempre. Pasito <ríe> sí, para adelante siempre. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que pudieron escuchar y, y ver este eh, nuevo episodio. Y bueno, muchísimas gracias y será hasta el próximo. Chao. Adiós, adiós.